La contundencia del resultado en las elecciones PASO y las consecuencias económicas y políticas al día siguiente merecen una reflexión, merecen un análisis político importante. Para eso invitamos bueno, a un economista, a un dirigente político, presidente de Unidad Popular, coordinador del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, Claudio Lozano. Muchas gracias por acompañarnos. No, Claudio. gracias a ustedes. Bueno, Claudio, parece muy general la pregunta, pero ¿qué pasó digo, en las elecciones? ¿Qué pasó al día siguiente, hoy lunes? Bueno, primero un mensaje contundente del pueblo argentino diciendo que se acabó Macri y sus políticas. Este, la política de ajuste de acuerdo con el fondo, ese rumbo de reforma laboral para desarticular derechos de los trabajadores, reforma previsional para hundir los saberes jubilatorios, este, reforma tributaria para achicar el Estado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 y su mejor equipo de los últimos 50 años, en apenas dos años, entre el 2016 y comienzos del 2018, puso a la Argentina en default. Es decir, acumuló tanto nivel de endeudamiento que, y, y, y acortamiento de los plazos de deuda que le resultaba imposible afrontarlo con los dólares que la Argentina tenía. ...necesitaba un chorro de guita puesta desde el exterior... ...equivalente a casi 40 mil millones de dólares al año. Esa es la situación de la Argentina en febrero del año 2018. En ese marco de afuera le dicen no va más. Y en ese marco de default, Macri va con la escupidera a pedir por favor al fondo que lo sostenga. En ese marco, con la venia de los Estados Unidos... En lugar de resolver el problema del default, que hubiera sido como Macri asumía que había puesto en situación de default a la Argentina y tenía que reprogramar sus vencimientos, lo que se hace es patear la pelota hacia adelante, el fondo le pone toda la plata para llegar pagando los vencimientos hasta que venga el próximo gobierno sobre el cual se concentran todas las deudas. Bueno... Eso dio como Esa situación de default que dio, desmadre cambiario, el dólar se fue a las nubes, este, tasas de interés este, exorbitantes, caída del poder adquisitivo, pobres, hambrientos, la situación que todos conocemos. Estaba claro que este esquema de política económica, este, digamos, iba a producir el efecto que está produciendo, no importa si ganaba Alberto Fernández o ganaba Macri, a medida que,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 La, lo, el problema, digamos, hay un problema político adicional, que es el hecho de que las PASO resolvieron con contundencia la situación política de la Argentina, pero al mismo tiempo no resuelven el gobierno, claro. porque son primarias que en realidad no eligen autoridades, ni, ni diputados, ni senadores, ni presidentes, ni gobernadores, digo, simplemente es la muestra de la situación político-institucional vigente, pero no se eligió. Entonces, estamos en una situación muy particular, donde el gobierno... Ya, ya fue, Macri ya fue, este, y esto lo tienen claro todos los, este, los mercados, entre otros, y por otro lado tampoco hay un nuevo gobierno. Ese me parece que es el escenario que se abrió y en donde esta política que tenía como resultado esto, termina de este modo. Y yo hay que tener en claro que esto no es porque ganó Alberto Fernández la elección, esto es así porque las características de una política de desregulación de los mercados, de situación de default, de desregulación del sistema financiero y demás, tenía necesariamente que producir esto, por tres razones. Uno, los que estaban haciendo guita en pesos tienden a hacerlo en dólares, se van al dólar. Dos, porque en realidad los, el dólar tiende a, a retrasarse respecto a los precios. Tres, los exportadores dejan de liquidar. Y cuatro, el Banco Central acumula una bomba del ELIX, esos famosos papelitos, esos papelitos son en pesos a tasas exorbitantes que el Banco Central jamás va a poder pagar y, consecuentemente, para poder licuar esa deuda, para que esa deuda se achique, necesita también una devaluación. Así que la devaluación es el final anunciado de este esquema de política económica antes de que asuma el próximo gobierno, es decir, antes de que se ponga en discusión el default de la Argentina. Ahora, en este lunes negro, en términos financieros, o por lo menos se plantea de esa manera... Eh, tuvo una elección para es que llegue hasta este lunes negro, digamos tuvo una elección un día anterior y un viernes anterior en que se mostró, se vendió y el gobierno hoy, eh, Mauricio Macri en conferencia de prensa, se encargó de, de recordarlo una suerte de euforia, una primavera financiera. ¿Cómo se explica? Vos me planteás que obviamente las condiciones están dadas eh, y que, que, que esta devaluación y este crack, pequeño crack para Argentina, iba a suceder de todas maneras, pero se dio justamente hoy, digo, ¿hay una planificación? Eh, ¿Se puede armar eh, esa a secuencia? Ver, la verdad es que no lo digo yo, lo han dicho incluso economistas que están muy ligados y que son afines incluso a la política gubernamental, el propio Pablo Garchunov que es alguien afín al radicalismo y a cambiemos, salió a decir, muchachos, por favor, no hagan más payasadas, este salió eh, el rector de la DITELA también a decir algo parecido. digo Uno puede tener muchas sospechas, eh, esa euforia no, no tenía ninguna explicación para existir, ...excepto el hecho de que había elecciones el domingo. Este, pero en realidad ahí puede haber ocurrido que el Banco Provincia, el Banco Nación... ...o el Fondo de Garantía del ANSES hayan este, comprado acciones en el exterior. No nos vamos a enterar ahora, lo sabremos dentro de tres o cuatro meses. Puede ser que hayan hecho correr un rumor de alguna encuesta... ...hablando de lo bien que le iba Macri o de que iba a estar muy cerca. Este, puede, eh, digo, Pueden ser los propios bancos comprando sus propias acciones... Lo cierto es que fue una euforia de un día. No es que veníamos en una euforia. Fue una euforia de un día previo uh -huh. a la elección. Bueno, Y que, par paradojalmente, hoy el propio presidente, en su conferencia de prensa, que es un acto de negación de la realidad, aparte de extorsión sobre la voluntad popular, se encarga de recuperar esa euforia para decir miren cómo estábamos y miren cómo estamos ahora. Este, y la verdad que, en realidad, este, la verdad que no había ninguna razón para la euforia, excepto haber inducido una, un pequeño cierre de campaña por la vía financiera. Bien, ese cierre de campaña inducido, sumado a la, a la negación, al ninguneo del electorado, que es lo que decía hoy en conferencia de prensa, fue claro, eh, digo sacando todo eso y suponiendo que el gobierno de Macri quiera tener un, un aterrizaje hacia diciembre, hasta el 10 de diciembre, lo más decoroso posible, eh, ¿qué es lo que tendría que hacer justamente el gobierno respecto de la oposición, respecto de, de medidas económicas, como para... ¿Dejar la cosa lo menos dañina o dañada no, posible? Lo primero que tendría que hacer es reconocer la derrota, segundo, reconocer el mensaje de que el pueblo argentino no acepta este camino eh, y a partir de ahí retomar un camino de regulación de regulación del comercio exterior, de la liquidación de divisas, del manejo razonable de las mismas, la administración del, del tipo de cambio, el tema de la regulación en términos del ingreso y egreso de capitales, ponerle límites a la compra de divisas, este, discurso, Digo, en un contexto de caída de los bonos de deuda, en lugar de preocuparse por eso, salir a comprar esa deuda para liberarnos, este, digo, hay un montón de medidas que se podrían tomar para que este, la situación se tranquilice y en ese contexto tratar de entregar el mandato de la manera más razonable posible sin inducir mayor sufrimiento social. Lo grave de la situación que, que, que se da y que me parece que también aparece a partir de la conferencia de prensa del presidente es que pareciera que inducir sufrimiento social y producir amenaza es el meca o producir una extorsión es el mecanismo es el mecanismo que pretende utilizar el gobierno para modificar el resultado electoral. O sea, el gobierno no se baja de la discusión electoral cuando en realidad todo indicaría que debería hacerlo, pareciera decirnos que no quiere irse este, y que va a arbitrar todos los medios este, para llevar adelante una estrategia de A mí me, hay algo que me da vuelta en la cabeza, eh, las clases dominantes en la Argentina históricamente han sido capaces de producir genocidios desde su origen eh, e incluso basta hablar de la dictadura para, para acordarnos de esto. Eh, hoy, obviamente, hay límites para cuestiones de orden represiva de esa magnitud, pero del mismo modo que han puesto 10.000 pobres por día en el último año y 2.800 indigentes por día, generar una situación de genocidio social, que es lo que producen este tipo de cosas, y producir temor de manera brutal, me parece que no está fuera de las decisiones, digo... Ni, ni, ninguna persona razonable podría haber hecho la conferencia de prensa que hizo Macri hoy. Me resuena a la carta de Walsh, a las Juntas, digo, en la que critica, más allá de, de las aberraciones en términos de derechos humanos, la política económica de, de, del gobierno de la Junta eh, militar. Eh, ¿Crees que el gobierno de Macri, no sé si dejar una situación similar? pero digo, si lo pensamos en referencia de dónde vino y cómo va a terminar, eh, ¿podemos hacer un, un, un paralelismo histórico? Quizás no, no con los militares, pero... El mayor paralelismo lo tenés en el, en el núcleo que hoy condiciona la, el futuro de la Argentina, que es el endeudamiento. O sea, Macri ha sido capaz en menos años de endeudar al país en una mayor medida que la dictadura militar. O sea, Macri endeudó al país por encima de lo que la dictadura lo hizo en seis años. Él tuvo apenas cuatro y superó largamente los dólares que, que, que contrató la dictadura. Claudio, para cerrar, ¿qué medidas económicas, antes le pedían en la conferencia de prensa a, a Mauricio Macri, medidas económicas concretas? Yo te pregunto a vos, ¿qué medidas económicas concretas eh, tendría que tomar un próximo gobierno para empezar a desatar este nudo complejo que me acaba de describir? Eh, hay tres cuestiones. La primera, Argentina necesita un, un shock de ingresos, sobre los bolsillos de la población, trabajadores, jubilados, este, digo, dependientes de planes, de asignación universal. Es necesario un piso, construir un piso de ingresos, de garantía de derechos eh, de manera inmediata, cosa que permita levantar el mercado interno. Ese shock de ingresos tiene que articularse con una estrategia productiva nueva, de cambio productivo. Argentina no puede seguir... Este, organizando un rumbo productivo sobre las bases actuales, tiene que reformarlo. Y para hacer estas dos cosas, shock de ingresos y cambio productivo, hay que revisar el acuerdo con el fondo. Este, y revisar el acuerdo con el fondo implica hacerse cargo, primero, de que una parte muy sustantiva del endeudamiento se fugó. Y revisar el acuerdo con el fondo implica decir con claridad, primero, que no se respetaron los procedimientos constitucionales para su aprobación. Y segundo, que el propio fondo tampoco respetó sus reglas internas para llevar adelante un crédito de esta magnitud, que claramente ha sido más un crédito para sostener a Macri que para resolver el problema de la Argentina. Y eso es lo que hoy estamos viviendo. Cortito, digo, vos fuiste uno de los impulsores de, de una denuncia penal contra el presidente justamente por ese endeudamiento que no pasó por el Congreso, lo que acabas de, de enumerar. Eh, este gobierno terminó, dijiste, el 10 de diciembre, ya no es más gobierno, ya no es más presidente Mauricio Macri, ¿te parece que hay chance de que una causa como esa pueda llegar a avanzar? ¿Sabemos cómo es la justicia en Argentina? Quizá avanza cuando un, un, un funcionario ya no es más gobierno. Eh, yo creo que existen todas las condiciones para poder arbitrar los mecanismos, tanto a nivel interno como a nivel internacional, para que lo ocurrido en materia de deuda en la Argentina, este pueda resolverse de una manera distinta a lo que históricamente hemos hecho. Las deudas se pagan, yo con eso estoy de acuerdo, las estafas no. Y cuando uno tiene que el fondo prestó violando sus estatutos y que el 70% de la deuda se fugó, es porque mucho de estafa hubo. Y Argentina no tiene por qué seguir sometiendo a su pueblo al pago de una estafa. Muy bien. Muchas gracias, Claudio. No, gracias a vos.